Ella es loquita, fresca y la liga mató, ni fue ni conmigo, baby tú estás toda a la mano. Siete años y la niña creció, ya no sachan el Rafael Ovenco.